¿Hola? Vale. En el concepto aparece el subtítulo Co-Housing: Un hogar para todos. Es un poco kitty, pero bueno, eh, voy a intentar hacerlo distinto de lo que he preparado, entre otras cosas, porque me acabo de dar cuenta cuando le daba el botón que se ha desconfigurado pues, la trayectoria, de las cosas que había preparado, así que con el agua también, o improviso. Entonces, como he tenido una petición del público de estar hablando de lo que he venido a hablar, voy a hacerlo, pero luego creo que voy a hacer otra cosa. ¿Me escucháis bien, no? Disculpad que estoy un poco constipado y a lo mejor tengo voz cavernosa y además tengo que hacer una pausa higiénica, pero bueno. Eh, ¿Podéis levantar la mano en los que sabéis algo de cojaos? Sí? ¿Os apetece moveros de las sillas o queréis estar sentados después de que hemos estado media hora movidos? Levantad la mano en los que os apetece moveros un poco. Bueno, poquito, poquito gente. <ríe> poquita gente. Volverá a repetir la pregunta dentro de 10 minutos. Bueno, eh, cohousing es un modelo de es un modelo residencial básicamente, que está entre la propiedad privada, lo que ahora mismo es universal en nuestros, en nuestros contextos, que es que cada uno tenga o asistir por todos los medios a tener vivienda propia, y esa cosa que era más Jerokit y más Floor Power de las comunidades o de las comunas o, o de la vivienda compartida, etc. Eh, hay muchos modelos, tanto tantos como personas habitan cohousings. Eh, pero básicamente consiste en una serie de espacios privados individuales, de las familias o de las unidades familiares eh, porque ya nos falta rosario, <coughs> para denominar a eso que antes era Aitama y los niños, pues bueno, ahora es lo que sea esa unidad familiar y las infraestructuras y las formas de vida compartidas entre todas esas unidades familiares que viven cerca. Así de sencillo o sea que Podemos irnos ya, ¿eh? ya termina. <risa> esto es Andere. Bueno, eh, bueno, pero hay mucho más debajo, porque esto es tan sencillo y el glosario al final, igual la palabra no existía en nuestro imaginario, pero una vez que la hemos metido, pues ¿qué pasa? ¿Has acabado? ¿O ¿Qué hacemos con esa palabra? Y mucho más allá de, del talk es el, el walk, ¿no? Que estará muy de moda del del de dicho al hecho o hacer aquello que tenemos en el discurso. ¿Cómo conseguimos habitar algo parecido al coja, o sí? Si? Bueno, otra pregunta. ¿Cuántos de vosotros es propietario de la vivienda? ¿Podéis levantar O sea, mmm, casi la mitad. ¿Cuántos de vosotros no está alquilando, pagando un alquiler de una vivienda? No está. No está, no está. No está. Y, y que no levanten las manos los, los que están pagando la hipoteca tampoco. Levanten, ¿eh? <risa> es decir, si quitamos a, a los que son propietarios de vivienda, que la han comprado ya o están pagando la hipoteca todavía, y a los que no están pagando un alquiler, que luego ya preguntaremos cómo lo no hacen... <risa> Pues los demás estamos pagando, de alguna manera, por el sitio en el que habitamos, ¿sí? ¿O bueno, ¿Hay algún modelo que todavía no he descubierto? Vale, pues, eh, pues efectivamente, nos cuesta dinero habitar, bastante, mogollón. Eh, en, en, en este contexto, pues igual estamos pagando el 50-60% de los ingresos que tenemos por habitar. En otros modelos, antes hablaba con el de África, pues eh, pagan igual el 60% de sus ingresos por comer. A nosotros comer nos cuesta bastante poco de lo que ganamos, pero a nos cuesta mucho. Eh, ¿Es el modelo que queremos? Eh, otra pregunta. ¿Podéis levantar la mano los que os gusta el modelo residencial que tenéis? Totalmente. ¿Y no habría nada que cambiar en él? Vale, bueno, voy a, voy a relajar un poco la pregunta, porque era una pregunta muy <risa> Eh, los, que, los que os gustaría cambiar realmente bastantes cosas del modelo de, de vivienda que tenéis. ¿Podéis levantar la mano? Uh, madre mía, unos cuantos. <ríe> eh, tiene que ver, levantad la mano, tiene que ver con lo que os cuesta mantener el modelo de vivienda. Sí, ¿Levantar la mano, es que sí. No tiene que ver con lo que os sí, con todo. No solo. No solo. Bueno, pues entonces de la vuelta al micrófono, ¿con qué tiene que ver? ¿Con qué tiene que ver lo que queréis cambiar? Con, el Con la flexibilidad eh, de, de vivir, entrar y salir de la pieza vital. O sea, la parte, la parte física, los espacios construidos. Con las políticas públicas de vivienda. Las políticas públicas de vivienda se meten en tu casa. Vale, vale, vale. Sí, y eso cambiaría el mercado inmobiliario. Wow, el mercado inmobiliario. Toma ya, ¿eh? Del lugar. El lugar en el que está tu vivienda, la ciudad. ¿El... Que pueda ser ¿Y Incluso la misma ciudad. No, en otros ciudades, cosa pero que pueda ser también. Claro, es decir, que la vivienda no esté inscrita a ¿no? Claro, porque que cada vez somos más normales por los motivos laborales, lo que sea, puede eso es esa, esa discusión entre sedentarismo y lo no nómada. ¿Alguno más? A mí me gustaría cambiar quiénes vivimos y luego cómo usamos el espacio donde vivimos. Cambiar quiénes vivimos, quiénes compartimos un espacio mayor dentro de la ciudad y cómo, y cómo intervenimos en él. Yo si pienso, pienso en el envejecimiento. Los, los años próximos de la falta de seres queridos, familia... Me gustaría imaginarme en otros entornos que ahora mismo pues, son casi resistentes aquí. ¿no? Los modelos que existen no me parecen buenos para una vez de, de personas uh, sanas. ¿eh? Hablaba, hablaba de, de igual ese concepto ese glosario, la familia la familia nuclear de antes que se haya cambiado, pero el otro concepto que está también por todas partes en la parte de redes residencial es, es que las casas están hechas para básicamente hombres de 40 años Solteros y apuestos, bueno... ¿no? justo... Ay, vale. ...venga... Y, y, esa... Y, esa, ...y esa no es la realidad... ...que compartimos en la ciudad... ...hay, hay muchas más personas distintas que los solteros de 40 años... ...bueno, voy a intentar meterme en algunos de los, ...de las diapositivas que están aquí metidas... ...aunque tenga que hacer un poco... Comparado. ...roja, roja... ...funciona el ratón, eh, también... ¿eh? el tema de cogerse es el tema de la permacultura, el pensamiento sistémico que ha salido antes en una de las conversaciones en las cuales todo lo que se hace tiene que tener más de una salida, tiene que ser útil para más cosas, es decir, que si yo vivo en una casa no solo para dormir en ella, sino también para compartir mi vida con otras personas, para educar a mis hijos, para cuidar de mis mayores, etc., para generar otra economía y muchas cosas más. Eh, la, los recursos que entran y los residuos que salen, pues también están en una especie de equilibrio ¿no? en la cual de alguna manera tiene que retroalimentarse eso, no puede ser un sumidero ni, ni casa. ¿no? Eh, el otro día escribía recuerdos en los cuales en Bilbao, cuando todavía no había eh, recogida de basuras, y los, las mayores nos de las montañas de bolsas de basura que había en la calle, y bueno, pues era, era normal. Eh, claro, pero es que cuando yo era pequeño, y por ejemplo donde viven mis padres todavía, aparecieron en el margen de medio año 32 familias, al cabo de un año había unas 100 personas viviendo en ese bloque, Pues la generación de basuras era tremenda, y, y la ciudad, la calle, no se había enterado de que atraer a 32 familias de repente iba a generar esos, eh, esos residuos. ¿no? Bueno, poco a poco evidentemente las ciudades van aprendiendo a sí mismas y generan los recursos para gestionar sus, sus residuos. Al igual estamos en el problema de cómo gestionar los recursos, que el modelo este del supermercado y del consumo que viene de no se sabe dónde, pues está también dejando, haciendo mella y queremos cambiar ese modelo. En cualquier caso, de la permacultura viene también esa forma de, una forma holística de cuidar los, los recursos y los residuos, maximizar la vida, la diversidad de, de personas, el posibilitar los cambios, porque nosotros mismos somos diversos a lo largo del recorrido. Entonces, como en el lugar en el que habitamos, podemos ser lo que éramos y quienes éramos hace 15 años, quienes vamos a ser dentro de aquí, etcétera. Una de las raíces es entonces efectivamente la permacultura. La otra de la raíz que está en el fondo del cohousing está el de crecimiento. En una economía actual en la cual el planeta no da más de sí, eh, eh, este año fue a primeros de septiembre cuando se, se agotó la huella de carbono, la capacidad de acogida del planeta. Se fue a 1 de septiembre cada año está siendo un poquitín menos ahora con la crisis a lo mejor tenemos suerte y el año que viene es a mediados de septiembre cuando se nos acaba el planeta pero bueno, eso significa que ya llevamos dos meses de, de regalo bueno, iba a decir no sabemos estamos viviendo de qué si sí sabemos muy bien, estamos viviendo efectivamente de los recursos que generó el planeta en el cuaternario con los bosques aquellos que, que son a la petróleo. bueno, de crecimiento no voy a meter en el concepto Vivir bien y tener un buen vivir, de hecho, pero consumiendo menos de lo que no está acostumbrados a consumir en los últimos años. Bueno, eh, en, en, en un pequeño resumen, en el, el cohousing, pues hay viviendas, por supuesto, hay zonas, espacios abiertos, y hay una casa común. Bueno, Hablaba al principio de las viviendas individuales, pudiera haber viviendas compartidas también, y una casa común en la cual se guardan y se custodian los recursos comunes. El ejemplo clásico es, ¿por qué todos tenemos en casa un taladro si lo usamos mm, tres horas al año? Joder, además es un taladro cutre que lo compré en el líder y que es que tampoco lo puedo usar mucho más porque se va a romper. Joder, igual tendría sentido si vivimos todos juntos que compremos un buen taladro y de usarlo tres horas al año lo usemos de contigo o la lavadora. Cuando viví en Alemania hace ya, ya diez años, verdad. Eh, la verdad es que era normal que los bloques tuvieran las lavadoras comunes. Funcionaba con una monedita y estaba en el sótano, había un montón de sitio para colgar la ropa, había ventilación cruzada y de hecho comenzábamos con los vecinos eh, allá abajo en la lavadora. Funcionaba perfectamente y había un espacio más en la cocina para otras cosas más útiles que la lavadora. Y, efectivamente, eran lavadoras profesionales o industriales, súper grandes, mucho más rápidas y, y si se fastidiaba, pues... Eh, se cuidaba entre todos, no tenía un problema en el casa, sino que se solucionaba bastante pronto. Los recursos compartidos, algo propio de esa casa común en la cual también se puede celebrar una comida, los niños pueden jugar juntos, los niños de todas las familias, etc. Hay una especie de dirección eh, ideario, visión conjunta, eh, no sé cómo decirlo. ¿Qué, ¿Qué somos? ¿Por qué decidimos compartir nuestros espacios. porque decidimos ser vecinos? ¿Por azar es del destino? ¿Porque mis padres eh, viven aquí? ¿Porque estaba dentro de mi poder adquisitivo? ¿Porque está dentro del trabajo que tengo ahora? Pero no sé si va a estar dentro, cerca del trabajo que tendremos adelante. ¿Porque está cerca del colegio al que quiero mandar a mis hijos que todavía no tengo? ¿Cómo elegimos eh, ser vecinos? ¿Cómo elegimos convivir? Bueno, pues hay una serie de, de criterios que, que generan afinidades. Espero tener un minuto para hablar de ello y que son los que de alguna manera fundan en eh, no total sentido ah, sí, coja, sí. está la cuestión de los niños y la cuestión de los ancianos que comentaba Cruz eh, quitando, quitándonos de la cabeza el modelo de vivienda para la familia nuclear que sigue existiendo pero cada vez es menos característica de esta sociedad y quitándonos de la cabeza también el, el, el soltero apuesto eh, pues bueno, quiénes somos y quiénes vamos a ser. ¿Cómo no podemos vivir juntos las generaciones que ya vivían juntas hace solo 60 años, los abuelos, los hijos y los nietos? ¿Cómo hacemos, cómo cumplimos ese contrato social que nos obliga a las generaciones más jóvenes a cuidar de los que nos han cuidado a nosotros cuando éramos pequeños? Está la cuestión del diseño y de la participación que tiene que ver con lo que me estaba hablando antes, porque una de las cosas bonitas... Cuando te pones a hacer arquitectura es hacer a tu mismo y para eso no es necesario ser arquitecto y haber pasado por una escuela de arquitectura. Todas las personas y los niños pueden diseñar el espacio que desean. El espacio construido, el interno, este esté aquí y sobre todo también el entorno, el que está a otro lado de la ventana. Eh, igual la pregunta de, de Ollani antes iba por ahí también: ¿cómo podemos cambiar los que somos y la forma en la que habitamos el territorio? ¿Cómo podemos hacerlo nuestro? En vez de eh, quedarnos a la merced de las políticas que están por ahí, o de los gestores de infraestructuras o de otras normas que ya no se sabe ni siquiera a quién las ha impuesto, pero que nos obligan a no pasar por un sitio o a no poder coger algo que está disponible. diseño participativo desde el principio del co para que todas las personas se identifiquen con el lugar que, que habitan. Y la cuestión de la sostenibilidad que hemos estado hablando ya, eh, con, el, con el crecimiento y con la permacultura. Hay un tema que está aquí en la esquinita la intimidad. Claro, eh, es una parte de la, de la pena, ¿no? Joder, es que si vivimos de una manera compartida, yo, yo tengo un día, y si yo tengo un día social, ¿qué hago? ¿Dónde no? me meto? ¿Y si estoy enfermo? Y si, ¿Y si quiero estar solo? ¿Y si me he pegado con mi pareja? ¿Dónde ¿no nos metemos? Bueno, pues evidentemente de las, uno de los requisitos del cohousing es que exista eh, intimidad, lugares de intimidad. ¿Cuánto tiempo tengo? cinco minutos. Claro. Eh, vamos a ver por esto. Tuvimos un encuentro formidable en las islas de colaboradora, en el cual jugamos un poquitín ¿eh? a poner en orden los conceptos, digamos que fundamentales. Bueno, seguramente que depende de cada, de cada grupo de personas. El decidir cuáles son esos conceptos fundamentales. Pero nosotros en aquel juego decidimos que uno de ellos era la, la localización, dónde está. Pero aquí acaba de decir esta compañera que una de las cosas fundamentales puede ser precisamente cambiar la localización, poder decir dónde ya no siempre en el mismo sitio. Pero normalmente para todas las personas, de una manera, en un grado o menor, el dónde, la ciudad, el pueblo, el, el lugar es fundamental. Eh, eso puede ser un vínculo, es decir, todas las personas que elijan Bilbao ya tienen algo en común. O eso puede ser algo que vincule en, en clave, en clave en debilidad, es decir, en clave exclusión. Si para mí el lugar no es importante, entonces vamos a buscar qué es lo importante porque ya buscaremos el lugar, ya lo encontraremos. La comunidad, eh, efectivamente lo que estaba hablando, qué afinidades nos unen, qué queremos ser, ¿Quiénes somos? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos de tal edad? ¿Cuántos niños? ¿Cuántos ancianos, ¿Cuál es ese perfil social, demográfico de los que somos? ¿Y cuál es la masa crítica suficiente? Eh, uno de los grupitos que salió de esta actividad, pues igual son seis o siete, otro, y, y buscan un lugar determinado. Otro eran alrededor de 18 familias. ¡Uy! Ahí hay masa crítica. Sería ideal y, y la ciencia al respecto dice que igual mejor ir hacia los veintitantos, cerca de 30. ¿Encontramos 30 unidades familiares para compartir eso? ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos juntamos? ¿Cómo nos organizamos? La, la regularización. Necesitamos unas normas para convivir. Para convivir en los espacios comunes, pero para convivir también en los espacios individuales. Eh, ¿Cómo pagamos? ¿Cómo generamos los recursos? ¿Cómo cuidamos de lo que tenemos? Cómo despedimos a una persona que por cambios vitales se tiene que ir y cómo acogemos a las personas nuevas que quieren venir con nosotros. Dependiendo de dónde estamos, puede que hayamos recursos disponibles o no. Eh, si estamos en el campo seguramente será más fácil que tengamos una huerta que si estamos en la ciudad, pero bueno, no de podemos tener una huerta en la cubierta. Eh, si entre nosotros, nuestras profesiones o nuestras habilidades, no pues somos artistas, por ejemplo, pues igual, de hecho, nuestra comunidad, nuestro co-housing tiene ese perfil y producimos y somos una comunidad artística y, por lo tanto, eh, conseguimos los recursos al respecto. Si estamos en otro lugar, pues serán otros recursos. ¿Cómo decidimos de independiente ser en nuestra generación de recursos? Nos los generamos nosotros mismos, todo lo que comemos, compramos, traemos de otros lados. Si somos una red de cohousings, ¿cómo funcionamos compartiendo los, los excesos o ¿no? lo que produce las, cada comunidad para alimentar a las demás? Y así hacer un ciclo de tal manera que yo estoy en el cohousing de Bilbao, pero quiero irme dentro de unos años en el cohousing que está en el pueblo. ¿Cómo hago para hacer eso y para que el ciclo, el flujo de recursos, siga funcionando? La energía, quizás es un recurso más, pero tal y como están las cosas, se merece un lugar aparte por el precio que tiene y el que va a tener, mayor, y porque mueve, mueve no solo físicamente, sino sobre todo mueve internamente lo que hacemos y lo que deseamos. Si metemos energía, igual conseguimos lo que queremos. El diario del que hablaba antes, que de alguna manera genera esa dirección, define lo que es, lo que quiere ser la comunidad, y que es libre y está definido precisamente en esa autorregulación y en ese número de personas que conviven, ¿Los dineros? Pues sí, habrá que hablar de dineros también. La, el diseño participativo, que mencionaba antes, cómo, cómo diseñamos los espacios y el entorno. Bueno, pues igual eran ya no, no os he contado, pues esos eso han venido a ser los ocho, ¿no? Los cuatro, seis, ocho, por eh, de alguna manera se trata de, de experimentarlo. Eh, tenemos ya muchas palabras, a mí se me acaban las palabras, y, y se trata de hacerlo. Eh, ahora mismo en el entorno del País Vasco hay ocho iniciativas. Eh, si queréis pasar por colaboradora, que ahí están algunas también listadas, o me preguntáis a mí, y se trata de, se trata de hacerlas se trata de, de decidir, convivir aquellos que queráis hacerlo. Termino y si hay alguna pregunta, la contestaré a Juan. Es que ricasco, Borja. Ayer, Buenos días. Eh, he querido escuchar una especie de, de relato arcádico. Uh, y a mí me plantearía lo, lo varias cosas. Una la relación del co-housing con la pobreza. Dicho de otra forma, las viejas pensiones de la Primera y Segunda Guerra en el centro Europa, la gente vivía en pensiones y hacía cohousing. Dos. Eh, cuando usted cita, a mí me parece, yo no sé si estoy... Primero, hay experiencias anteriores hechas del mismo mundo, concretamente una que se llama Ciuter, lejona, de una vieja comunidad progre roja de gente de mi edad, y yo no sé si estoy hablando, estoy viendo cristianía, los modelos berlineses, o una especie de experiencia de pobres ricos. Porque me preocupa mucho el tema de la pobreza. Y no, no señala en ningún momento el problema del dinero, sino simplemente de cómo hacemos las cosas para que nos gusten más jóvenes arquitectos, jóvenes profesionales que formamos un entorno muy particularizado. No, no estoy criticando, pero creo que hay lagunas que están centradas en, fundamentalmente en el diseño espectacular, acomodaticio, acomodaticio de las cosas, más que en la modificación real de estructuras urbanas como tal. Pero déjame que le diga que soy muy ignorante, sea que usted sabe mucho más que yo. Gracias. La verdad es que lo interesante de esto es que nos movemos desde los conceptos o los modelos de ocupación rural en eh, los cuales un grupo de personas con una iniciativa, con una visión, con una política muy concreta, deciden irse a un lugar que está vacío y que quizás en el mejor de los casos han, han pasado los 50 años de la de deshabitación y los 10 años los cuales nadie ha reclamado que ellos estaban ocupándolo y, y se apropian, eh, es un modelo. Están los modelos que mencionabas, ¿no? de, de los utopismos, de las arcadias, de, de, de, de la gran dinámica y liberación que hubo en los años 70, en los cuales se percibía la crisis medioambiental con más fuerza que ahora. Eh, el fin del mundo no, no era en el 2012, el fin del mundo era en el, de los años 70. ¿no? Pues bueno, aquí estamos, nos ha acabado, y de alguna manera, igual es esa generación en la que en la que toca estar estar usted ahora, la que despertó muchas de estas cosas. Una de las cosas que despertaron fue el modelo cojado en Dinamarca que se gestiona con una, una metodología Andel se llama de la cual no me he metido en detalle porque al final es hablar de un modelo más, pero que sí que está de, de fondo en, en este cojado sin el que estoy hablando, ¿no? en el cual la cuestión económica, a lo que voy, eh, se plantea con alquileres asequibles. La comunidad es propietaria, se generan animales cruzados, porque lo ideal es que en esa comunidad haya personas más pudientes que otras, que puedan avalar a otras, y, y la, la, la comunidad como tal es la propietaria y genera o va, o va distribuyendo sus alquileres eh, asequibles mesa a mesa a las personas. La idea del cohousing sin la diferencia de otros modelos más elitistas, que los hay, los ha habido, y, y, y, y de hecho se están promoviendo también modelos de recursos compartidos en, en ciudades cerradas ricas, de alto estándar, lo, lo digamos, interesante de este modelo es que, en principio, es para todos. Eh, uno, una, una de las, uno de los conceptos del cohousing es que, y por eso, y por eso el, el subtítulo Hello Kitty es el hogar para todos, es que debería ser lo que en inglés se llama mainstream, eh, para cualquier tipo de personas e incluso para, distintas, para personas distintas en la comunidad. No es necesario tener ni una ideología, ni ser ecologista, eh, ni ser de, de política de izquierdas, ni nada, sencillamente, querer compartir algunos recursos, nada más. ¿Cuánto, de qué manera, con qué capacidad adquisitiva? Cada uno define, cada uno define lo que es. Y en ese contexto hay ejemplos de cohousings, de, co de eh, pobres, digamos, de cohousing con pocos recursos, con un modelo de vivienda muy barata, y los cuales la pertenencia social de los vecinos o de los, de los ocupantes del cohousing, pues es la clase social que es. Lo ideal es que haya una mezcla de diversidad, pero también responde al caso de, de cuentas totales. De eh, ¿Alguna pregunta más? ¿Una más? ¿John? Sí, no sé, hay otro se nos queda un poco corto el tiempo de preguntas pero bueno, luego también tenéis tiempo de hablar entre vosotros vamos a colgar todas las presentaciones como que no hemos dicho al principio pero por la gente que igual se tiene que ir al mediodía luego colgaremos todas las presentaciones también y os las podéis pues las podréis descargar desde la página de BAT Bueno, yo simplemente un poco me gustaría saber cómo entronca todo esto del cohousing con otras prácticas eh, de alternativas eh, Habitacionales que pueden existir, como puede ser pues, desde la ocupación, eh, todo el tema de stop desahucios, el alquiler social universal, es decir, eh, hay una serie de prácticas, eh, cómo se plantea como alternativa o, o se integra entre ellas y en qué punto se encuentra de, de arma, digamos, de presión o de construcción de realidad, es decir, eh, en el sentido de que la ocupación en estos momentos puede tener también esa doble vertiente como de, de visibilizar un problema pero también como herramienta política y si el cohousing pues también incorpora como elementos más de activismo, más de, de, de herramienta política también. Eh, hablaba de, de la reocupación rural de los pueblos ocupados, hablábamos del otro extremo de las urbanizaciones eh, cerradas para ricos entre medio están las ecoaldeas, están las iniciativas conjuntas, comunitarias, las iniciativas familiares, en las cuales también hay vínculos familiares, personas, no primos que tienen distintos, eh, y pequeñas intervenciones en bloques de vivienda en las cuales se comparten pequeñas cosas. Eh, hay un continuo, están las cooperativas integrales, hay una serie de conceptos, como salió otra vez, que hablábamos antes, y hay una presencia, digamos, de protesta en el mundo en el que vivimos. Y hay otra presencia más de, más de propuesta. Eh, el cohousing, como tal, pretende ser neutro y quedarse en la propuesta muy física, muy, muy mm, corriente del modelo habitacional. Queda en manos de las personas y de la comunidad generar la identidad, el ideario, la dirección, que hace que sean más de, de un estilo o que se adscriban a un modelo, la ocupación, ocupación o lo que sea, o, o lo que decidan ser. Por ejemplo, el domingo que viene, eh, el grupo de crecimiento, los de Desascondedad, el grupo de crecimiento de aquí, eh, sus conversaciones, y, y como tal, ellos mm, son de protesta y de, y de propuesta, eh, bueno, también llegaron a la conclusión de que querían unos cuantos de ellos probar, bueno, coja, sí, pues, bueno tenemos esa reunión para ir avanzando un poco más lo que ellos se llaman de y, y ya están en el modelo Andel que ha hablaba de Dinamarca, ya están en la de viviendas, etc. Y están ahora generando esos vínculos porque, aparte de militar juntos en Desascundea, tienen que generar otros vínculos para convivir. Eh, y, tendrá, y tendrá el ideario propio, puesto que vienen de Desascundea, ya tienen un ideario común. En principio, los que estamos aquí, que te, podemos tener idearios, posiciones, eh, economías distintas, podríamos constituir un cohousing que pretende ser neutro si decidiéramos poner en común algunos recursos. Más no se necesita. Vale, pues lo vamos a dejar aquí. Oscar